Cicatrices en braille representan las facetas De la explícita expresión que hay en la música y letras Las bases son canales que la emoción interpreta Poesía rítmica en su forma más completa No hay arma en su sexo, el sentir más crudo La crudeza es el arte en su estado más puro El rap no murió, evoluciona al futuro Esta Es su encarnación en el siglo XXI. Criado no pa' creer, sino pa' crear. Si lo hago apto para todo, pierde su valor. Anestesié el silencio y lo saqué a bailar. Estoy abrazando al diablo para sentir calor. Al fin y al cabo, yeah, yeah. yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, it yo, yo, world yo, yo, yo, your hands up, world up Put your hands, put your yo, hands yo, your hands put your mouth, I Nichols 24, the cup and the volume